Hola amigos, soy Lara Álvarez, muy bienvenidos a mi rincón mágico. El huevo es uno de los alimentos más relacionados con el esoterismo y la superstición. El huevo se usa como método de adivinación, pero también se usa para limpias. Se dice que comer el primer huevo puesto por una gallina negra alarga la vida. Voy a enseñaros cómo se usa el huevo para una limpia. El huevo... Se va pasando por el cuerpo, se pasa, se coge la zona de la cabeza del pensamiento. Cuando hemos pasado por todas las partes del cuerpo el huevo, hay que interpretar qué nos está diciendo. Vamos a coger un vaso de agua y vamos a poner una cucharada de azúcar. Se va a coger el huevo. Se va a dejar unas horas y vamos a interpretar todo lo que nos está diciendo. Si queréis hacer una limpia, no dudéis en llamarme al 641 44 70 18.